Bueno, por aquí estamos, mi madre por ahí, hola, yo por hola. aquí. al sol, nos vamos a derretir. Sí. Madre mía, qué calor hace. aquí. Sí. ¿Qué pasa, María? Bueno, mi madre dice que nos tiene que, nos tiene que decir algo muy importante. Voy a dar una sorpresa, ¿vale? A ver, explico. ¿Os acordáis que había dicho que no íbamos el fin de semana a Ibiza? Pues a ver, no, sí. Vamos a Ibiza. No, ¿por qué? ¿Por qué no vamos a ir? No, muy. Vamos a otro sitio que creo que vamos a buscar más. No, no, no. Y algo que no estoy ni una idea. ¿Sabéis que ya han vacunado los abuelos? Yo lo he engañado. Y que vamos a ver a la abuela, Lina? No, no, no. una idea, Pedro y María lo que echan de menos a los Llevamos año y medio Año y medio que no hemos ido a Linares Y ellos tienen mucha ganas de ir a Linares Entonces, lo he dicho ahí Lo que pasa es que ya no le puedo engañar más Porque ya mañana nos montamos en el barco ¡Mañana! Mañana, Y ya, digo, se lo tengo que decir O se lo digo, se lo digo Mira María, ¿cómo estás? Super impresionada, ¿eh? Yo también y ahora vamos a la peluquería que yo me voy a pelar un poquito así, un poquito un, poquito así, un corto bueno, Y estoy súper ilusionado, mirad, me acaban de pelar. Por ahí está mi hermana. Hola chicos. Y os voy a enseñar lo que me voy a llevar para el viaje. ¿Qué va a ser? Y estoy, os lo juro chicos, súper contento. Bueno, por aquí tenemos la maleta. Aquí algunos bañadores. Calcetines. pantalones camisetas, misetas ahí pollos y vaqueros y aquí ropa un poquito de interior y ahora pues lo voy a meter todo en la maleta y cuando acabe de meterlo os lo enseño chicos. ¿qué hace Pedrito? una que me ha dicho que mañana nos vamos de viaje y yo estaba me ilusionado un montón y digo vamos a hacer la maleta porque nos vamos de viaje mañana estoy súper contento bombones, mira Ahora estoy metiendo unos pocos de pantalones A ver, pero tengo, yo tengo que ver lo que metes, cariño, si no... Luego te pueden faltar cosas, a ver Unos pantaloncitos para estar en casa Vale Y para el chándal Luego este también para un chandillas que también tengo una camiseta roja Venga sí, Y bueno, antes de meterlo, mira lo que también he puesto por aquí A ver, ¿qué madre mía, te lleva al armario Una la camiseta La camiseta de casa, sí. los polos para el arte La, la, de... la camiseta de... Sí Eso los vaqueros y los pantalones los bañadores Los bañadores y cartoncillos Te ha llevado una montaña, parece que nos vamos dos meses, Pedro bueno. bueno ¿Qué te queda? Y Pinky, ¿no? Sí O sea que de ropa lo tienes tú ventilado, tú ya, ¿no? Sí, solo me falta meter móvil y todo ah. Bueno, la bolsa de, sí. del viaje Pues eso lo hacemos ahora, dentro de un rato, ¿vale? Bueno, pues algo más le va a decir tus bombones Que hace un calor es verdad, que hace muchísima calor. ¿sabéis lo que le pasa a los pulmones? Cuando hace mucho calor. Con, que le ¿Qué hace María? Que se esperarnos. derriten a, a hacer tu maleta. Sí. Y también me va a llevar a estos vaqueros Que no lo enseñó. Que se los compramos ayer. Que nos a comprar ropa. Y estaba pedido no. sin ropa. Y le enseñamos las zapatillas que también me va a llevar. Ah, que se las compramos ¿no? ayer. Y una chacla. Y una chacla. Estarán por ahí tirando un desastre. Sí. No, seguro que sabe dónde está tu el ordenado que eres. Uh, una cosa, chicos. Vosotros también sois desordenados. Porque Ponlelo no saben cerrar. No saben cerrar ni los cajones, mi hijo. Bueno, pues ahora vamos con María. Vamos María. Venga. Sí. Muy guapísima. Venga, ya lo tenemos todo el de la cama. Venga, pues entonces a ver. Explícame. Es el vestido. Mira sí. qué bonita. Esto es zapato. Y eso es zapato. Ese es el ojo de la comunión. Venga, ¿qué más? A ver, ¿qué más vale, te lleva? Ahora. Eh, para pasar un día Vale. Con. Con camiseta y polo. Polo. Este Bueno, este puede ir con este o con este. Vale. Vale, agua. Ahora. ahora vestido. Porque a María le gustan los vestidos porque no le gusta ir apretado. Este, este que para qué día es, mi qué? Ese para pues, por la tarde, porque cuando salgamos te mandan una cepicilla por la tarde. Eh, ese, Este un vestido. Otro vestido. Salir, otro vestido. Tarde, y ese este para hoy. por la tarde. Venga. Vale, ahora... Braguita? Y cosas para la batería viva. Venga. O bikini, pero tiene por ahí Sí, bikini Ahora, camiseta para Esto Es que pues esa ropa para estar en casa, sí. ¿no? Fresquito. todo esto Vale Y, y esto? estos vestidos también bueno, Para estar este en es casa para, este bueno, para, para salir para la, no, Ya que allí no hay la playa piscina. Exactamente, porque va a la piscina o algo, ¿no? Este sí. y ese fresquito Los pijamas Los pijamas La, la sudadera ahí está para el barco por si hace frío, sí. ¿no? Sí. Y ay este, muy bonito también Por si es salimos verdad, por la noche qué bonito y su bikini sí. el del otro día ese y ese que tenía muy chuli y ese que tiene más cuarto abajo ¿no? Sí. bueno cuánta ilusión te hacía a casa de la abuela Mucho. cuánto tiempo llevamos en a, la, a ver a la abuela por. año y medio justo <coughs> maría año y medio, año y medio cariño por, voy a meter venga pues ya vamos a meterlo todo en la maleta vale y mañana ya nos vemos por la sí. mañana antes de subir al barco. Sí. ¿Vale? Venga, dile adiós. Adiós. Adiós.